Lunes 16 de noviembre, el Monday, día de compras, día de consumismo, el, mi tipo de día. Increíblemente este es el episodio 90, nunca pensé que iba a llegar hasta tan lejos. a ver qué nos para el día. Llegó la hora del pucho. Mucho time. Jaime me estaba pidiendo que podía hacer un episodio especial, con todo como lo, lo que no se vio. Lo encontré súper buena idea, pero no lo voy a hacer porque... En promedio, cada episodio cuenta como con una hora, una hora veinte de material grabado en el día. Y eso lo llevo a seis minutos. Entonces, es mucho material que tendría que revisar. Y lo otro es que hasta el capítulo 68 borré todos los archivos porque están ocupando buen espacio. Buena idea, pero poco factible. Sorry, Jaime. Ahí nomás me duró la dieta. ¿Verdad que estaba <risa> ahí? ¿Un, un hombre de palabras. la Cuidado, voy ¿Quién falta? ¿Nadie? Nadie, Nadie me falta. <risa> ¿Y esta? No sé, ¿dónde aquí me parece? Aquí ¿Ah, estáis románticos, vamos. Sí, sí. El cagado de sona, bueno. <risa> los nadie nos vemos estamos atrasados estamos trazaditos. Porque de antes, en serio, bicicleta, por acá, en serio. ¿No te estoy grabando? ¿En serio? ¿Estoy grabando la botonera? Sí, esa. La botonera Muy bien Ah, qué muy van. ya bueno ¡Vamos! Ah. ¡Holi! Ya, fin del día Lo único que puedo decir Que a veces la mejor respuesta que puedes dar Es un NO Bueno, ¿por qué digo que decir que no a veces es lo mejor que puedes decir? Primero, el decir que no a veces puede evitarte mucho estrés. A veces por ser complaciente o simplemente por ser cortés uno dice que sí comprometiéndose a cosas. Y eso a la larga va a terminar eh, mermando tu energía, haciéndote más difícil la vida. Entonces lo mejor que puedes hacer no es ser negativo, sino que es ser honesto contigo mismo. Y aunque uno no lo crea, ser eh, honesto, decir que no, es sumamente difícil a veces. En el blog me pasa eso, que yo grabo mucho rato el decir que no, decir, esta escena no va a ir, este pedazo no es entretenido hace de que sin tener la concepción de lo que sí va a funcionar simplemente me deshago y le digo que no a lo que no funciona así lograr tener un blog más o menos redondo eso es todo lo que tengo que decir acerca del no De todas maneras, siento que el blog está cambiando y está como agarrando un ritmo muy extraño, está como lento, se está poniendo fome. Déjenme sus comentarios de lo que creen que está faltando, de lo que sobra y de lo que estaba haciendo pero ya no lo hago o de las cosas que nunca he hecho y te gustaría ver en este blog. Ayúdame un poco para mejorarlo porque en da la idea es que lo pasen bien viendo 6 minutos de un blog de sauce. <tose>